Qué risas. Tenía montón de ganas de que volvieran las fiestas. Es que ha sido diferente. He disfrutado y me he sentido súper cómoda. Ningún pesado me ha vacilado y ni siquiera me he encontrado al típico sobón. Es miren. Y lo mejor, no he pasado miedo al volver a casa si las queremos reescribamos las fiestas Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua